Bueno, enfrentarse a estudiar en la universidad fue todo un desafío. La verdad, cuando uno entra el primer año, frente a la gran cantidad de temas que uno aborda y la metodología que ello implica, o sea, pasar desde las pizarras, los plumones, a solamente tener diapositivas, presentaciones, todo eso, lo hace un, un gran desafío para uno. Para mí, aprender a estudiar en la universidad fue en general todo un desafío, sobre todo porque era muy diferente a como uno lo hace en el colegio. Por lo general uno en el colegio estudia en muy poco tiempo, es un estudio muy sectorizado, parcializado y aún así es eficiente, es eficaz y a uno le va bien. Después cuando uno se enfrenta a la primera evaluación en la universidad, ocupa los mismos métodos, los mismos tiempos y el resultado es horrible. Entonces es una merma a la autoestima académica que uno tiene, a la confianza y tiene que volver a evaluar todo lo que conocía hasta ese mismo tiempo. El principal desafío al entrar a la universidad fue planificar mi tiempo y junto con planificar mi tiempo adquirir herramientas de estudio, lo cual me facilitó bastante los primeros años de la universidad y, y me llevó a reflexionar sobre mis, mis actuales métodos de estudio en ese entonces, que eran simplemente subrayar o destacar alguna información. Y ahí comprendí que es mucho más que eso y que gracias a esas herramientas pude desenvolverme de mejor forma. Eh, aprender a organizar el tiempo de estudio en la universidad es un proceso de reflexión constante eh, de uno mismo. Es un autoaprendizaje que uno tiene y que no acaba nunca. O sea, ahora que yo estoy en cuarto año, todavía siento que cada vez sigo aprendiendo nuevas maneras de optimizar mis tiempos y de enfrentarme a los desafíos académicos que cada vez son mayores y son distintos. Bueno, invito a los estudiantes a adquirir herramientas para organizar su tiempo y el, elaborar estrategias de estudio para que ellos puedan desenvolverse como grandes profesionales en el futuro. Os invito a todos a revisar los recursos para el aprendizaje eh, que los van a ayudar para superar todas las dificultades que yo misma ya tuve cuando estaba en primer año eh, que serían, por ejemplo, eh, optimizar los tiempos de estudio, eh, focalizar las lecturas y enfrentarse a las nuevas cargas académicas.